un caso de éxito muy interesante, referente a sector y con mucha experiencia. Pero ahora primero nos va a hacer una introducción, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros lo primero, a la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada, por invitarnos eh, a esta iniciativa. Agradecer también, en este caso, también a Juanjo y a su empresa Baxlin, como el caso de éxito que nos va a acompañar, ya que se va a reflejar muy bien en, en algunos de vosotros digamos, lo que, lo que él también ha pasado ¿no? en su aventura. Y bueno, básicamente, yo quería un poco iniciaros contando quién es Caudal. Caudal, lógicamente, es una empresa de estructuración financiera que pertenece al Grupo Arquimia. El Grupo Arquimia es un grupo tecnológico afincado en Canarias que lleva más de 15 años desarrollando tecnología ¿no? y desarrollando y más así. Porque es en su día teníamos la problemática de encontrar una financiación, digamos, adecuada para nuestras empresas y fue a raíz un poco de unas consultas que se llevaron a la Dirección General de Tributos de si se podía obtener la financiación para la I+, D+, I, como sucede en, otra, en otros aspectos, en otros sectores como en el cine. ¿no? Pues a partir de ahí eh, realizamos la primera operación nosotros, como empresa receptora de, de este instrumento, y en, y en 2021 creamos Caudal y empezamos un poco a mover eh, esto, democratizarlo un poco para el resto de empresas, en este sentido. ¿no? Básicamente, eh, este es un poquito Caudal, ¿no? y el mecenazgo tecnológico lo que consiste es, por una parte, tenemos, eh, existe por el marco fiscal español, lo que nos permite es, digamos, a través de los incentivos fiscales, el poder desgrabarnos, lo que, deducirnos fiscalmente lo que son las inversiones en IMAS de Masí. Y entonces sucede que hay empresas, como pueden ser la, las vuestras, que son muy disruptivas, son muy activas en IMAS de Masí, pero esos incentivos fiscales a día de hoy no se lo aplican, ¿no? ni se lo van a aplicar en el futuro, porque o bien están en la época de desarrollo, que están generando más pérdidas que ingresos en ese sentido, entonces no se lo pueden aplicar, ¿vale? O... Eh, básicamente eh, os interesa monetizarlo. ¿no? Y es un poco lo que se consigue a través del mecenazgo. Mecenazgo no es nada más que estas empresas, mecenas que son los encargados un poco, son grandes empresas normalmente, que están interesadas en invertir en I, D, I por temas de responsabilidad social corporativa y por un beneficio fiscal que luego van a, van a atraer, lógicamente también. Y lo que hacen es un poco pues, financiar estos proyectos invertir en estos proyectos de Rimas de MSI de, de gran impacto social. Como Eso es a grandes rasgos lo que es el, el mecenargo. Luego ya entraremos un poquito más en detalle de, de lo que es la estructura, un poquito el tiempo que se tarda en hacerlo, etcétera, etcétera. Eh, sin más, eh, quiero dar paso a Juan Juizante, CEO de Baxdi, agradecerle que esté aquí con nosotros puesto que me consta que va muy, muy saturada su agenda y siempre es un lujo poder tenerlo con nosotros. Y nada más, te paso Lourdes para que introduzcas a Juanjo y a partir de aquí pues que nos cuente su experiencia, que creo que me en algo tecnológico y de su empresa, que creo que es súper interesante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Juanjo eh, Infante, lo conocemos ya desde hace tiempo, le seguimos su trayectoria porque es un gran referente en Andalucía. Su empresa, él es de Backding, eh, tiene su doctorado en microbiología. Después de estar eh, varios años trabajando como senior researcher, como investigador senior en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington. Eh, el doctor Infante ha desarrollado una carrera, o sea, ha desarrollado su, ne su negocio como, pues, como emprendedor de una empresa de, eh, motivada por la innovación como es eh, eh, ADL Bionatural Solutions, eh, en todo el tema de desarrollo de negocio, y en 2013 eh, se unió a Bagdis como CEO, que es una startup que se fundó por un bacteriólogo para desarrollar vacunas contra una, un, con, con, contra una bacteria que es muy, muy resistente ¿no? a, a los antibióticos. Bagdis ha desarrollado una plataforma tecnológica para desarrollar vacunas, para, candidatos de vacunas, para multipatógenos. Y él ha conseguido, eh, el, en su pipeline está el CARB, carb x ¿no? Que para prevenir infecciones de, de tres de las seis bacterias más eh, mortíferas, ¿no? Eh, con un con un producto único. O sea, esto o sea, el tema de, de la resistencia bacteriana y de, de, de la... Vamos, yo como también tengo el doctorado en microbiología y eh, o sea, no sabéis... ...lo difícil que es esto y el trabajo tan impresionante que está haciendo Juan José Infante. Entonces nos va a contar cómo la ha sido capaz de aprovechar el mecenazgo tecnológico... ...para poner en valor su empresa y toda esa investigación y desarrollo que está haciendo. que Es espectacular ponerla en valor y sacarle rendimiento. Y un poco contar un poco qué es Badix, cuál es su misión... ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo se, en este ambiente, ¿no? en este sector de Andalucía, de Andalucía y España, que es quizás mucho más difícil estar aquí que en otros sitios del mundo, ¿no? pues conseguir que, que pueda crecer, que crezca su empresa y cómo aprovechar el mencionado tecnológico y cómo animaría a otras empresas a utilizar este instrumento? ¿Cuál es su experiencia y por qué cree que, que es interesante? Muchísimas gracias, Juanjo, por estar con nosotros, porque realmente tu testimonio es súper valioso. Gracias. Bueno, yo he encantado de estar aquí con vosotros y de poder aportar y, y bueno resolver dudas de los emprendedores que quieren usar eh, el, este instrumento de mecenazgo eh, tecnológico y bueno contar nuestra experiencia y contar por qué en nuestro caso ha sido de gran ayuda y, y, y, y en qué contexto, ¿no? Eh, Baxding es una empresa que nace como un spin-off eh, del Instituto de Biomedicina de Sevilla hace tiempo. En, se fundó en 2011 por la iniciativa de, de varios médicos y microbiólogos del, del instituto asociado al, al hospital Virgen del Rocío, sobre todo de uno, de un, de un bacteriólogo americano, Michael McConnell, que en esa época trabajaba allí, trabajaba en, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, luego se movió y ahora está en el Centro Nacional de Microbiología de los Institutos de Salud Carlos III y su idea era Uh, tenía cierta tecnología uh, en maduración para poder hacer vacunas contra bacterias resistentes a antibióticos. O sea, uh, y, y funda Baxdin, eh, que es una empresa que hasta ahora ha tenido un modelo muy virtual. VaxDin es una empresa de desarrollo de fármacos puro y duro. O sea, lo que hace es gastar dinero en intentar llevar candidatos de vacunas contra bacterias a fase clínica. Eh, y el modelo es eh, ser capaz de demostrar que los candidatos a vacunas son seguros y eficaces todo lo que es la preclínica en modelos animales ser capaz de demostrar que las vacunas se pueden fabricar en masa trabajando con CMOs, ¿no? con, con empresas que, que fabrican principios activos, biológicos en este caso y cuando has demostrado eso le tienes que presentar todo el dossier a la Agencia Europea del Medicamento para que te dé permiso para hacer un ensayo clínico en humanos. Eh, fase 1 primero, con voluntarios sanos. Nosotros estamos a dos años de eso, o sea, todavía estamos en fase preclínica y dentro de dos años habremos completado el primer ensayo clínico en humano eh, Luego habría que hacer el fase 2 y, y ahí es donde Baxding en su modelo vendería su tecnología a una gran farmacia. Eh, hay diversas farmas interesadas que nos siguen porque quieren tener en su, en su cartera de productos vacunas contra bacterias, porque, como, como bien decía Lourdes antes, esto es un gran problema. Eh, no sé los familiarizados que estáis o no, pero todos estamos colonizados por bacterias o las podemos adquirir del ambiente. Eh, ¿Por qué las bacterias no nos infectan? Bueno, pues porque nuestro sistema inmune está maduro y, y las controla. Eh, también se controlan entre ellas, tenemos muchas bacterias y entre ellas se, se equilibran junto a nuestro sistema inmune que es vital para controlarlas pero ¿qué pasa? que todos conocemos casos eh, en nosotros o en, en, en familiares, en personas cercanas donde ese equilibrio se rompe y aparece la infección una infección de pulmones, una infección de la vejiga una infección de tejido blando todo el mundo ha tenido infecciones o conoce. ¿Cómo se resuelve esto? Porque si no lo resuelves, la infección de esas mucosas se convierte en una infección sistémica que, que, que puede matarte. ¿Cómo la controlamos? Con antibióticos. Cuando se da esa infección, tú vas al médico y el médico ve qué te pasa y te, y, te, y te da un antibiótico. El problema es que cada vez más los antibióticos no funcionan o funcionan mal, eh, porque las cepas bacterianas circulando de las que estamos colonizados, se han hecho resistentes a antibióticos. Y aquí lo que no sabemos es qué hacer. Eh, y tenemos una, una gran crisis sanitaria con unos números devastadores. Para que os hagáis una idea, en febrero apareció en Lancet un, lo que se conoce ya como el Gran Paper. Es un, es un estudio muy exhaustivo mundial de cu a cuánta gente matan las bacterias resistentes a antibióticos a escala mundial. Y, y han entrado todos los países, un estudio súper completo, y bueno, eh, el estudio abarca el 2019, el último año pre-COVID, y en ese año murieron 5 millones de personas en el mundo por, eh, eh, por culpa de estas bacterias. El COVID, el COVID o la COVID eh, mató en 2020 2,5 millones. En estos dos años y medio llevan matadas 6 millones. Bueno, pues las bacterias resistentes a antibióticos solo en 2019 mataron 5. O sea, es una, es una crisis de una magnitud muy grande y que va a más. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué proponemos? ¿Cu ¿Cuántas soluciones hay para intentar resolver esta crisis de las bacterias resistentes a antibióticos? Hay muchas. Desde usar mejor los antibióticos, mejor formación de los médicos, medicina más personalizada, nuevas terapias que se basen en bacteriófagos, en otras cosas. Eh, están todos en fase muy temprano de desarrollo, pero también una de las soluciones será vacunar. Eh, ¿Vacunar a quién? A las personas que están más cerca de sufrir este tipo de infecciones. Eh, por ejemplo, nuestro candidato líder eh, va destinado a crear inmunidad contra tres, como ha dicho Lourdes, tres de las seis bacterias. En ese, en ese paper de febrero en Lancet eh, también quedó claro que estas cinco millones de personas que mueren al año sobre todo el 73% mueren por culpa de seis bacterias. Nosotros tenemos una tecnología que ha logrado crear inmunidad contra tres de ellas, contra, contra las que no hay vacuna todavía eh, en el mercado y ninguna en fase de desarrollo avanzado. Estas son Klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumani. Nosotros tenemos un, un candidato que es capaz de crear inmunidad contra las tres. ¿La idea es vacunar a todo el mundo de esto? No, la idea es vacunar, en este caso, a las personas que tienen enfermedad crónica del pulmón en un estadio avanzado. La gente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso siempre avanza y llega un momento en que tienen exacerbaciones de la enfermedad recurrentes asociadas a episodios de infección. Y de las cuatro bacterias que... Son comunes en estos episodios dos, clepsiela y pseudomonas, son multiresistentes eh, y, y son dos de nuestras dianas. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Cuando el médico vea que esa persona que tiene epo está llegando a esa etapa de las infecciones recurrentes y eso se mira por espirometría, cómo avanza la enfermedad, lo va a vacunar y se va a crear en esa persona una respuesta inmune contra partes de la bacteria no voy a contarla, no hay tiempo aquí de contar la tecnología al dedillo. Si hay alguna pregunta, saco alguna diapositiva y os enseño algo. Pero vamos a crear inmunidad contra partes de la bacteria muy conservada, o sea, la vacuna va a ser universal, y contra la que la bacteria no ha desarrollado un mecanismo de escape. Entonces, la inmunidad va a controlar la infección, la inmunidad va a impedir que, que esa bacteria que tú tienes en el esófago o en el intestino pase a, a infectarte el, el, las mucosas y por lo tanto no te va a hacer falta el antibiótico. ¿no? Eh, esa es la idea y en eso trabajamos. Entonces voy a, voy a ahora hablaros de, de cuál es nuestro modelo de negocio y por qué la herramienta de mecenazgo tecnológico aquí, aquí funcionó. Nosotros eh, ya he dicho que somos una empresa de desarrollo de fármacos. Eso significa que, que lo que haces es gastar dinero como un campeón. Eh, o sea, necesita. Somos una empresa de alta intensidad inversora. Necesitamos dinero de inversores privados, obviamente también de ayudas públicas, pero sabéis que esas no son suficientes y tienes que meter dinero privado desde el minuto uno para poder cumplir hitos. Entonces aquí lo que hacemos es acercarnos. A, a la fase clínica, intentar eh, acercarnos a ella, conseguir los permisos para ir a humano y demostrar en humano que las hipótesis funcionan y por lo tanto poder venderle luego la vacuna a una multinacional, que es cuando mis inversores ganan y salen, eh, hasta entonces, como digo, tenemos que quemar mucho dinero para cumplir esas etapas. Eh, aquí es muy importante trabajar por hitos eh, en este tipo de empresas, eh, porque a ver quién de los que está ahí, eh, si tiene dinero, me va a prestar dinero en un modelo de alto riesgo, en el que si la vacuna sale bien, se gana mucho dinero, pero en el que si la vacuna sale mal, todo el dinero se pierde. Ese modelo de alto riesgo eh, es común a cualquier desarrollo de fármacos. Pero hay sectores, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, donde de forma clásica los inversores invierten más porque piensan que hay más eh, mercado para recuperar la inversión. En enfermedades infecciosas es complicado, eh, hay muchas barreras de mercado, digamos, y los inversores no invierten tan fácilmente. Entonces, si yo necesito, si yo necesito dinero, para ir cubriendo hitos de desarrollo, ¿de dónde los saco? No? Aquí es la gran cuestión. Eh, entonces, esto es una gran crisis, la resistencia a antibióticos y de momento, hasta no hace mucho, había poco inversor privado dispuesto a jugarse su dinero en ese sector. Eh, entonces, ¿quién aparece? Pues aparecen organizaciones aceleradoras eh, porque son conscientes, organizaciones sin ánimo de lucro, que son conscientes del gran problema eh, de medicina, de salud pública global, que se nos viene con la resistencia a antibióticos, y, y consiguen eh, manejar fondos de, de, de, de, de grandes fortuna. ahora veremos quiénes, para impulsar este tipo de empresas. Y, por ejemplo, una de las grandes aceleradoras se creó en Boston, maneja un fondo de 500 millones, se llama Carvex, c a r x podéis visitar su página web, carvex.org. Carvex, .org. carvex eh, es una aceleradora privada sin ánimo de lucro que está financiada por la Fundación Bill Melinda Gates por The Wellcome Contrast en el Reino Unido y por los gobiernos de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Juntos han puesto 500 millones para prestarle, no prestarle, darle a fondo perdido, atención, a empresas que como la nuestra intentan combatir el problema de la resistencia a antibióticos. Entonces lo que hacen es darte dinero para que vayas desde las fases muy tempranas hasta completar la fase clínica 1 en humanos. Y nosotros fuimos una de esas empresas que en el año 2018 recibe eh, el premio, eh, eh, recibe un compromiso de inversión de, de, de esta aceleradora eh, de 9 millones de euros hasta que completemos la fase 1. ¿Nos dan los 9 millones? No. Eh, nos los va dando por hitos. Primero nos dan eh, un poco y nos dicen eh, muéstrame que tu tecnología llega hasta aquí yo lo demuestro y me vuelve a dar otro tramo y el modelo está muy bien porque es a fondo perdido eh, no, le, le, le, no no hay que devolver el dinero, no entran en, en, en, la, en, en, en el accionariado de la compañía pero es un modelo de como llaman ellos cost sharing, o sea tú tienes que traer parte del dinero eh, y entonces te digo te doy esto si tú me demuestras que tu idea es tan buena que eres capaz de levantar más tiempo. esto si yo estuviera en Boston seguramente no me hubiera sido un problema pero en Sevilla eh, ir a inversores privados para que pongan el complemento no es tan fácil sí que convencí a algunos y han entrado en el capital por ejemplo el instrumento Mind the Gap de la Fundación Botín entra en el capital y me ayuda a aportar ese complemento y aquí es donde entra la herramienta de mecenazgo tecnológico yo para cumplir los hitos que tenía en 2020 y 2021 necesitaba había, tenía que cubrir un gap de, de financiación y aquí encajaba perfectamente la herramienta de mecenazgo entonces eh, la herramienta de mecenazgo ahora seguro que se dan más detalles eh, durante la, el resto de, la, de, la, de, de, de, de este tiempo que vamos a estar juntos eh, por parte de, de Caudal, pero básicamente el esquema es que si yo voy a hacer unos gastos eh, para desarrollar mis principios activos, eh, se establece una agrupación de interés económico que es donde están los inversores que por responsabilidad social, como dice Fernando, quieren participar del desarrollo de estos principios activos contra las bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, parte de mis proyectos, eh, en vez de ser desarrollados por nosotros, por BaxDin, son desarrollados por esa agrupación de interés económico que subcontrata a BaxDin, que en este caso es la empresa ejecutora de un servicio de investigación para la agrupación de interés económico en, en ese marco se establece una cesión de tecnología temporal de Baxdin que le licencia la tecnología a esa eh, agrupación de interés económico para hacer un proyecto que ejecutamos nosotros como servicio y, y, y en este caso, nosotros para ese proyecto no podemos eh, activar la, la, la, la, los gastos de I.D. porque la I.D. la está ejecutando realmente la agrupación de interés económico. Nosotros para ese proyecto en particular somos un proveedor de servicios de I.D. Eh, a cambio, esa, esa, eh, esos inversores eh, obtienen la posibilidad de usar esa investigación que están haciendo para deducciones fiscales y eh, eh, nosotros lo que conseguimos es financiación real, cash, uh, para, como, como prestación por esos servicios. Para que os hagáis una idea, que es lo que os interesa a todos, nosotros ahora somos una empresa que tenemos una intensidad de gastos, en total, no ya para este proyecto relacionado con el mecenazgo, sino en total de poco menos de un millón de, de euros al año en I. +D. En ese nivel estamos todavía. ¿Y qué conseguí del instrumento de mecenazgo tecnológico? En este caso, fue un instrumento que hicimos a dos años durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Y en el 2020, en, en cash, en, en metálico, de ese ejercicio recibo 125.000 euros aproximadamente del instrumento. Y en el 2021, 250.000. Pues para que os hagáis una idea del de, de, de, de complemento que, que, que a mí eh, me ayuda a eh, complementar la financiación que viene de otras fuentes y poder cumplir los hitos que he prometido de desarrollo de mis principios activos sin problemas. Eh, ese gap, ese, ese extra, en este caso, durante los años 20 y 21, lo, lo conseguí gracias al instrumento de mecenazgo tecnológico. Eh, no sé si queréis que o por tiempo ya paro, eh, si queréis eh, eh, puedo responder a preguntas de la audiencia, preguntas vuestras, eh, sobre BaxDin y su tecnología o sobre el, el tema del, del mecenazgo. Bueno, aquí hay preguntas, eh, Juanjo, porque es que es, es un ejemplo brutal, ¿no? Es súper interesante y enhorabuena. O sea, eh, en la tecnología a la agrupación de interés económico. El tema, y, y dices que Mind the Gap, Mind the Gap que dio ¿500.000 euros o cuántos dio? El instrumento Mind the Gap, a nosotros en particular, sí, 500.000 euros de entrada claro. en, cap, en capital. Por hitos también, sí. Por hito. vale. Y claro, ellos claro. se quedaron un porcentaje de vuestro capital, porque eso es un poco lo, lo difícil la... de Mind the Gap, ¿no? Es que se quedan con un porcentaje de... Bueno, de... la... Claro, Mind the Gap, esto, bueno, tampoco. No, no, quiero... sí, que son, que son, que claro, que sea así, vamos. Sí, pero, pero Mind, refiero... the Gap, Mind, de, Mind the Gap en nuestro caso, eh, eh, somos una empresa un poco. Mind the Gap es un instrumento que, base, que, que está pensado para. para para crear nuevas empresas. Nosotros, a nosotros entra Mindegar cuando somos una empresa ya madura, entonces nuestra, claro. valoración, nuestra valoración era mucho más alta y por lo tanto el porcentaje que Mindegar se lleva de nuestra empresa es mucho menor que el habitual de, de, de, de, si, ah, ellos sí. en, si ellos entran en una, en una empresa desde el principio. ¿no? Eh, pero sí, fue uno de los instrumentos, ya, ya digo que eh, es muy difícil hablar de algo positivo de la crisis de, de la COVID, eh, por todo el drama que ha creado, eh, así que entenderme bien. Pero a las empresas de biotecnología y fundamentalmente a los que hacemos vacunas, eh, ha, ha, ha creado, ha, le ha dado un impulso, ¿no? porque la sociedad en particular ha visto primero el papel que tienen las vacunas en resolver una crisis eh, global eh, como esta, eh, o, como puede ser la de la resistencia a antibióticos, y luego eh, ha visto cómo se puede ganar dinero invirtiendo en vacunas. ¿no? Entonces, eh, pe pero todavía es difícil, eh, porque, porque yo os he dicho a quién vamos a vacunar, ¿no? si todo va bien, a esas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Realmente vamos a vacunar a esas personas en masa? ¿Qué? ¿Qué tendremos que demostrar a la Agencia Europea del medicamento para que apruebe vacunar en masa, que son millones, estas personas en riesgo? Estamos en el momento en el que es tan dramática la crisis en estas personas como para que se vacunen. Entonces, cualquier eh, persona que se dedica al desarrollo de negocio tiene dudas. Y esas dudas hacen que en un sitio donde no hay tanto caso de éxito de, de, de de desarrollo de fármacos como España o Andalucía en particular el inversor privado prefiera irse a otros sectores claro entonces, eso es un poco entonces, también es, Juanjo es, es. que tenéis muchísimo mérito por eso no porque conseguiste el Mind y cómo completaste es porque cogiste 500.000 mil por Mind y luego completaste bueno la, la, la, la privada o luego no, ya ya fue te, ah, ya sí que... sí a ver a ver eh... El grueso de nuestra financiación viene de Carvex. Eh, ah. De hecho, eh, Carvex. Eh... Pero Carvex era uno a uno, ¿no? O sea, 500 de MindGap, 500 de Carvex. No, Carbex, no. no Carvex. Car ¿no? Sí, no puedo desvelar secretos porque mi, mi vale, negociación. Vale, vale, no, no te preocupes, no contestes lo que, lo que yo pregunto. No, no, mi, mi, mi negociación con Carvex. Carvex negocia con cada empresa de forma sí. particular. Lo que sí, siempre eh, es que es dinero a fondo perdido. Eh, en nuestro caso, eh, se compromete a que si seguimos adelante, eh, ellos, no, no, nos, desde, desde el momento en que entraron a invertir, eh, que fue en, en el año 2019, eh, hasta que terminemos la fase clínica 1 con el candidato líder, y según un plan que hemos pactado, ellos se comprometen a meter 9 millones. ¿Qué? Eh, el, y, y esto es flexible, porque como es por hitos, si de repente la vacuna, la Agencia Europea del Medicamento decide que tiene que hacer demostrar cosas que no habíamos previsto, yo puedo negociar con Carvex y si ellos tienen dinero, aumentar el presupuesto, aumentar su financiación. Pero de momento hay eso comprometido. Eh, ¿Qué pasa? que Bueno, no os no voy a dar detalles, pero a mí me hace falta más dinero. Entonces sí que entró claro. a la Fundación Botín ha entrado un grupo eh, capital riesgo portugués que se llama Bionova Capital. Lo conozco, sí, eso es muy bueno también. Eh, Bionova Capital, eh, con sede en Lisboa, ha entrado también con financiación y, eh, el, y gracias a la relación que establecimos, eh, el propio grupo Arquimia ha entrado en el capital eh, directamente. Vale. O sea, ya esto es aparte de la herramienta de mecenazgo tecnológico. Eh, y, y también, Juanjo, lo, lo que le dices también a, a los inversores, por decirlo de alguna manera, es, oye, tu dinero lo estamos rentabilizando, ¿no? En el sentido de que en el periodo de tiempo que se está ejecutando el proyecto, hoy en día muy poca gente le puede decir, oye, te estoy, estoy generando dinero con tu dinero, que es un poco lo que os pedían, ¿no? En claro, bueno, el, aquí lo, la... Eh, como estamos hablando eh, desarrollar fármacos, eh, el tema de los hitos es muy importante. ¿no? A mí cuando, cuando la gente que la gente que hemos visto tanta gente normal, con dudas, ¿no? Sobre la, la pandemia de la COVID, que es una cosa tan, tan que pasa una vez por siglo más o sí. menos, eh, claro, no, no, no, Hay mucha gente que, que decía, oye, tú que eres experto en esto. ¿Cómo las vacunas se han desarrollado tan rápido? ¿Qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Las vacunas de la COVID. Bueno, a, hay muchas explicaciones, pero una fundamental es que aquí no se ha ido por hitos. Eh, el desarrollo de fármacos siempre se va por hitos, porque eh, se gasta mucho dinero y el riesgo es muy alto. Entonces, el inversor eh, nunca te va a dar para, para, para que tengas de sobra. Te va a dar un poquito para que el fármaco demuestre tal cosa, porque el momento que se caiga, que la, muchos de los fármacos obviamente se caen por temas de seguridad, por temas de baja eficacia, a todo el mundo le interesa en ese momento haber perdido la, el menor dinero posible. Eh, eso es lo habitual. En las vacunas del COVID el dinero se pone en masa por culpa de la situación. Eh, se dice, hagan ustedes toda la preclínica a, en paralelo, o sea, no hito hito, sino a la vez. Y hagan ustedes los ensayos clínicos con 70.000 personas que las tienen Perfecto. ahí. Todos, todos somos parte de los ensayos clínicos. Claro, sí. entonces, entonces esa es la diferencia. ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué yo voy a tardar 7, eh, 8 años en, en llevar una vacuna al mercado y la de la COVID fue, se apareció en, en un y medio o dos? Eh, bueno, pues por, por, eh, por muchos factores, pero entre ellos este. Entonces, todos uh -huh. los que desarrollamos fármacos sabemos que tenemos que ir por hitos porque nadie nos va a prestar el dinero eh, eh, para que nos sobre y, y ala lo que vemos ahí eh, eh, a, a, a lo bruto, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en fase temprano, eh, los hitos normalmente tú los planeas, pero se convierten en el doble de tu plan. ¿Por qué? Pues porque aquí empiezan a aparecer aristas, ¿no? empiezan a aparecer, tú hablas con la Agencia Europea del Medicamento, que es fundamental, y te dice, oye, que yo no había pensado que tú, tú a lo mejor estás creando inmunidad contra proteínas del hospedador que van a tener eh, una repercusión negativa. Ah, míramelo por favor. Y tú dices, anda, no tengo que hacer investigación que no había planeado. Entonces los hitos siempre bueno. eh, lo, los tienes que pensar muy bien tienes que hablar con la Agencia Europea del Medicamento eh, hablar con expertos en regulatoria pero siempre a, se, sea grande y necesitas dinero. Sí. Entonces lo que, la, a lo que tú te referías Fernando es que el inversor eh, si eres un gerente, como en mi caso, eh, un CEO creativo que dice, oye, tengo un buen equipo científico, pero es que además vamos a ser creativos. En, en, en, en, si nos vienen, si, si nos vienen eh, de repente nuevas necesidades, vamos a poder tirar de algún instrumento que, la, que nos ayude a resolverlas. Y esto es lo que pasó en este caso. Eh, o sea, conociendo el instrumento, porque lo conocía de mi experiencia en otra empresa, eh, eh, pues me adelanto a los acontecimientos y digo, oye, a mí estos 125.000 euros extra o estos 250.000 euros extra en 2021 me van a venir muy bien por si tengo que invertirlos aquí. Y, y efectivamente pasa. Y como pasa, pues, pues he salvado el Max Ball. Eh, eh, y así, así vamos, ¿no? Así es el, el desarrollo de fármacos. Eh, luego, eso lo saben. Justo. Y luego también, Juanjo, el generar una operación de cierto volumen comercial. Por decir alguna, aunque sea a través de la subcontratación, que se hace el desarrollo, entiendo que también de cara a vuestra cuenta de resultados es interesante, ¿no? Puesto que hay un movimiento comercial, entre comillas. Sí, sí. Eh, hay una cosa antes de contestarte a eso, que seguro que interesa a la audiencia, y es la parte de, claro, la empresa de I +D, eh, la empresa que desarrolla fármacos le interesa tener el, el know-how, le interesa tener la tecnología controlada entonces yo he dicho antes, eh, le tienes que licenciar ahí la tecnología de repente la pones en la mano de la AIE de la agrupación de interés económico que es la dueña y desarrolla parte de eh, entonces te quitan parte de tu invento bueno no, porque en los contratos que se hace en la operación eso está todo, eh, está todo un poco blindado de que, de que la operación se resuelve de una manera que garantiza que, que, que la, la tecnología actual ¿no? que, ¿no? es, es claro, ¿no? que la parte que la parte que tú ya tenías al menos eh, se queda contigo y, y la controlas uh -huh. tú ¿no? eh, entonces entonces esto es importante eh, y sí, luego sí. Lo, que, lo, que, lo que tú decías hombre yo recomendaría al que se vaya a meter en este en este instrumento tiene que hacer eh, tiene que ver cómo, cómo es su contabilidad y porque efectos positivos, claro, si somos empresas que no facturamos y de repente eh, pasamos a facturar por, por proveer estos servicios, eh, eso mmm, de cara a, porque claro, cuando te hacen auditorías para invertir, Normalmente esto está en manos de financieros que entienden poco de desarrollo de fármacos, ¿no? Y, claro, y, y, el problema, y no es lo suficientemente sofisticada, Claro, ¿no? y, y, y sabemos que hay una competencia brutal, ¿no? y, y, y a veces la, el, la ventana de atención a lo que propone una empresa o a las cuentas de una empresa es una ventana muy pequeñita y te descartan rápido. No es lo mismo ver eh, una cuenta de resultados en la que la cifra de negocios es alta que Una, que la cifra de negocio es inexistente. Si es inexistente, yo diría, oye, perdona, es que yo desarrollo fármacos no hago negocio hasta el día que lleve la vacuna a venderse la Pfizer. Y di, y, y, pero es que no me da tiempo a decir esto, porque no te dan esa oportunidad. Ellos no me ven a mí, solo ven el papel con la cuenta. ¿no? Y, y si el papel con la cuenta de repente tiene negocio, pues ya paso a, a, a la segunda etapa de, ¿no? de análisis, digamos. No, no, no he sido de la ¿eh? oportunidad de hablar con ellos. Claro, esto es como cuando uno, los chavales que mandan currículos, ¿no? Y tú lo tienes que, que, que despachar muy rápido. Bueno, pues si le ves la cuenta. Si dice, este tío tiene el C1 de inglés, me lo quedo. El que no tenga el C1, no me lo quedo. Bueno, tiene cuenta de resultados. Este vende cosas y seguro que tiene músculo financiero. Me lo quedo, ¿no? Eh, eh, en eso sirve. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, eh, depende de cómo sea la operación, puede crearte una tensión fiscal, tener que pagar tú eh, impuestos que antes no pagaba. Eh, esta, las empresas como la nuestra, como no tiene beneficio, que es lo que hemos dicho antes, suele tener bases imponibles negativas acumuladas, suele tener una un, un capacidad de amortizar el activo intangible y eso compensa eh, algún tipo de desbalance, que eso hay que estudiarlo caso a caso, que se pueda dar. Por, por una carga fiscal eh, para, el que, para el que factura mucho, en este caso, porque, porque hace servicios. En nuestro caso, eh, uno analiza el impacto que va a tener en la contabilidad, era positivo y, y si el impacto es positivo si, y encima me va a venir ese gap de inversión directa que me hace falta para cumplir mis hitos, pues lo haces. Otro, otro tema que también la audiencia un poquito quiere conocer es, ¿qué ha supuesto de gasto para vosotros todo este tema del instrumento? Lo que es el, el instrumento, nada. Es eh, o sea, cero, ¿no? En ese sentido. Sí, en ese sentido, todo, todo el apoyo, todo el, en este caso Caudala sí aporta todo, bueno, como tú has dicho antes, eh, lleva haciendo esto muchos años. Tiene una estructura experta, incluyendo personas expertas en fiscalidad que vienen de la agencia tributaria eh, y, y el tema de, obviamente, bueno, siendo real, sí que yo, eh, por cubrirme, eh, cuando Caudal presenta los contratos de la operación, sí que gasté algo de dinero, pero no mucho, en nuestros abogados habituales de referencia eh, lo vieron. No se hizo ningún cambio, o sea que son contratos muy estándares, eh, están en el marco, están dentro del marco de, la, de, la, de, de las consultas vinculantes que se hicieron en su día a la agencia tributaria y, y bueno, dentro de ese marco y con contratos estándar de ese marco, eh, todo es fácil eh, y luego en el tema... Bueno, como sabéis, eh, el proyecto, la agencia, eh, o sea, la agrupación de interés económico tiene que conseguir la calificación de I D, su sí. certificado ex-ante, su certificado ex-post, en eso la empresa proveedora de servicios eh, asesora, pero caudal de una estructura que te facilita mucho, o sea, facilita que, que apoya, eh, porque, porque apoya todo el proceso de certificación del proyecto, etcétera, y sí, digo, todo el apoyo, todo digamos, el apoyo de todo, todo el apoyo de, eh, de consultoría de, de, relacionado con, el, con las operaciones económicas, temas de cuentas, temas de cómo usarlas y está todo muy claro y bastante bien estructurado. Si lo haces en este caso, yo no tengo experiencia con otros, pero con, uh -huh. con Caudal, sí. Perfecto. Y luego un poco por transmitir la tranquilidad a, la, a las empresas, del tema de la IP, tal y como has hablado tú antes, el instrumento está creado precisamente para que de, de una manera sí o sí, al final siempre retorne lo que es ese conocimiento, ese desarrollo, esa IP, vuelva otra vez a la empresa, bien sea porque la empresa en sí la eh, adquiere o se vende directamente a la empresa, pero precisamente la Dirección General de Tributos en su día lo creó para que no viniera nadie y se quedara un poco con la idea de sacarle, digamos, a una empresa pequeña puede sacar ese desarrollo. No siempre vuelve otra vez a la empresa, sí o sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más, Lourdes. Yo ya una curiosidad, pero más bien del negocio. ¿Vosotros estáis a nivel europeo, o sea, la región para el tema regulatorio de Europa o Estados Unidos, los dos, o cómo lo estáis organizando? Pues mira, nosotros. Eh si lo puedes contestar porque claro no sí si... sí no, sí, <risa> sí sí sí nosotros el proyecto al, al estar aquí nosotros mira eh, la sede de la empresa porque así nació y está en Sevilla pero de momento eh, y eso puede cambiar porque estamos creciendo claro. eh, la investigación toda es subcontratada no entonces nuestro fundador Mike McConnell es eh, investigador del Centro Nacional de Microbiología de, lo, de los Institutos de Salud Carlos III en Majadahonda en Madrid y claro, allí tenemos gente nuestra, tenemos un convenio con ellos y uh -huh. los ratones, los conejos, los usamos allí. No tenemos nuestros propios ratones y conejos, sino que usamos los uh -huh. del Centro Nacional de Microbiología. La parte de fabricación, la I D, la hacemos a caballo entre Montreal, Canadá, y Laboratorio Red en Barcelona. En uh -huh. Montreal se hace la investigación de, la, de, de fermentar, porque en este caso se fermentan las sustancias activas, y se formulan en Barcelona luego trabajo con consultoras en, en Europa eh, eh, con abogados de patentes en Madrid, o sea que, que un poco aquí se están ah. los, project, los project manager que dirigen de todo esto, ¿no? entonces uh -huh. el, el tema de la aprobación del fármaco y de la regulatoria siempre la concebimos en Europa de hecho nuestra idea inicial era hacer el fase 1 en el Virgen del Rocío eh, ya veremos eh, y, y y de momento lo conservamos, a pesar que tengamos este dinero americano, entre comillas, porque, eh, porque bueno, eh, administrativamente la sede de que está en Boston, pero aquí han puesto dinero diferentes instituciones del mundo, pero es dinero americano, no nos obligan a irnos con la FDA. Entonces, una, una buena cosa de Carvex eh, eh, es que no solamente te da dinero, sino te da soporte en lo que se llama la red global Carvex, y, y uno de los participantes es el Polerlich Institute, que es la agencia regulatoria alemana, y a nosotros ellos nos dan eh, free advice. Nosotros podemos, gracias a estar en Carvex, podemos hacer, en vez de ir a la, al, al scientific advice con la EMA, vamos con no. el Polerlich, que es la no parte... Que es la parte de infecciosas de la EMA, o sea que es casi lo mismo. Entonces, los que, no, los que nos están dirigiendo el tema regulatorio es el Polerli y, y en formato EMA, o sea que nosotros sí. eh, de momento, y ya estamos bastante metidos ahí, vamos a ir por, por la Agencia Europea del Medicamento, sí, eh, bueno. vía, Además, vía sabéis... EMA clasificadas como semi, ¿no? Me imagino en la agencia del sí, medicamento, ¿no? Con lo sí, cual lo sí. tenéis free advice en la primera reuniones y todo esto, ¿no? Bueno, tenemos tenemos eh, es que la, cuando vayamos a la EMA ya hemos tenido varios advice claro. a, que son free por gracias a Carvex por el polerito. Entonces, entonces esto es un, es un plus es un plus bastante. Pero que a lo mejor incluso podéis pensar hacer el diseño de ensayos clínicos para hacerlo a lo mejor a la vez, ¿no? En FDA y EMA es más complejo pero que también a lo mejor en un momento dado. Bueno, eh, hace poco eh, eh, hace poco tuve el acercamiento de un, de un inversor grande de Estados Unidos, que ahora mismo no nos hace falta, o sea, eh, ahora mismo para cubrir los hitos que vienen, tenemos. Y sí, con no, Carves suficiente, claro. Bueno, con Carves y los inversores privados que se acercaron tenemos, y no tiene sentido ir, en este momento eh, meter a un gran inversor que se quede con todo, digamos, ¿no? porque ponga no, no, no, mucho dinero. A lo mejor eso llegará ¿no? Eh, para las fases clínicas, sobre todo. Pero sí que ya llegó uno eh, con bu buen músculo eh, que, eh, y, y al venir de Estados Unidos, mmm, ya te digo, no, no hemos negociado todavía porque no nos hace falta, pero una condición era eh, conseguir la aprobación FDA. Eh, si ah. ellos ponían dinero, había que irse con FDA, con lo cual nos plantearíamos, como tú dices, la doble, la ah. doble vía. Pero en este, eh, si ellos lo pagan, oye... y y lo exigen, eh, lo haríamos. ¿no? Eh, esto, si vamos a la fase 1 y viene una multinacional ya a interesarse por la vacuna, que hay varias, ya te digo, eh, que nos siguen, eh, eh, y ellos quieren participar en financiar la fase 2, por ejemplo, o en ya quedarse el producto directamente, eh, eh, o iremos mucho lo que ellos quieran, ¿no? porque ellos serán los encargados de... De, luego apoyarán ah, claro como o sea, ellos serán los ah, encargados de, smart money eh, lo, no claro, el... la, lo, los encargados de llevar el producto al mercado final no, van a ser ellos no en el modelo ah, este eh, mucho tendría que cambiar el asunto para que fuéramos nosotros los que termina hombre todo se puede andar no eh, yo que sé Bio, bionte eh, la vacuna de la covid eh, de rna yo los conozco de hace mucho tiempo y, y su modelo era igual no venderle su tecnología a una gran farma Surgió uh -huh. el tema coronavirus, que nadie se lo esperaba, y, y vieron la oportunidad y no lo vendieron, sino que llegaron a un acuerdo con Pfizer eh, uh -huh. para, para co-desarrollar. ¿no? Y, y Biontech va a ser una empresa que antes no pensaba llegar al usuario final eh, y ahora sí. ¿no? Sabe Dios. ¿no? Eh, uh -huh. A lo mejor crecemos, salimos a bolsa y llegamos a los... Pero vamos, no es, no es el plan. El plan es... Sí, somos como la Biontech de hace unos cuantos años y el plan es vender de la tecnología a Pfizer, a Merck, a Glaxo, etc. Sí, ¿no? No, no, sí, eso no. es lo lógico y es lo que un poco también ellos buscan, ¿no? Porque las empresas grandes o sea, se nutren de vosotros. O sea, el... Sí, está claro, está claro, Pues fenomenal. Bueno, Juanjo, espectacular, vamos, muchísimas gracias. Yo no sé si hay. Ya no, yo ya no veo más preguntas, no sé si. No, en principio no más. Muchas gracias, Juanjo. Por atendernos y por estar hoy aquí con, con todos nosotros. En otra ocasión que, que puedas desplazarte por Sevilla, no por granada, pues lógicamente, pues será un placer poder. Sí, placer. bueno, yo, yo invito a los oyentes a que, bueno, si le podéis facilitar mi contacto, yo abierto a, a que contacten conmigo y facilitarle cualquier, no sé, eh, duda que tengan. Y nada, encantado. Y, y espero que la próxima vez sí que estemos ahí eh, face to face. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanjo, por muchas todo, gracias. porque eres un gran ejemplo para todo y para Andalucía. Gracias, gracias. Muchas, gracias. gracias. gracias. muchas gracias. Hasta luego. Pues ahora vamos a, a seguir, vamos a compartir la pantalla, ¿no? De, eh, y Fernando va a seguir, ¿no? Comentando un poco el instrumento. con la, o sea, Está muy bien porque habéis visto el ejemplo práctico, ¿no? Habéis visto cómo funciona si así y ya. Gracias. Eh, básicamente, eh, lo que quería un poco comentaros es que Caudal, precisamente, es líder de mercenaje tecnológico en España. Desde el 2016 hemos estructurado cerca de 250 proyectos y hemos atraído una inversión privada alrededor de los 300 millones de euros. Lo, que, lo cual pues, es, muy, es muy interesante ¿no? a día de hoy, eh, para que sepáis que no existe solo lo que son... Inversores, no sois solo Venture Capital, sino que hay instrumentos con el algo tecnológico que precisamente está al alcance de todos vosotros, sobre todo en estas fases de inicio, en ¿no? la cual desarrolláis mucho la parte de desarrollo de investigación dentro de la empresa. ¿Vale? Eh, luego también, pues un poco resumiendo, pues esto es un poco la estructura no de que hemos estado hablando antes con Juanjo, que por una parte tenemos el mecenas, que es la, la empresa la gran empresa que va a aportar el, el capital, ¿vale? que quiere invertir en I+.D. por responsabilidad social corporativa y que luego aparte pues bueno, va a obtener un beneficio fiscal. ¿no? Por otra parte, lo, lo, el ente que va a generar todo esto es la agrupación de interés económico, ¿vale? que es donde se va a desarrollar en realidad el proyecto y la relación que va a tener con la empresa de I+.D. Masí es la subcontratación, como muy bien dijo Juanjo, de vuestro proyecto y se produce lo que es un retorno económico. En ese sentido. Y la agrupación de interés económico es un poco el instrumento que nos dice la Dirección General de Tributos, que es la que tiene que articular todo este proceso, ¿vale? Para que quede todo perfectamente bien regulado. Normalmente los proyectos que trabajamos son proyectos de cualquier sector. Aquí estamos un poco más centrados en el salud por el tema de, de, la, de, de Granada ¿no? y de su parque tecnológico de la salud. ¿Vale? Y normalmente hablamos proyectos en I más D con un gasto anual aproximado de unos 300.000 euros ¿vale? y proyectos de IT en torno a los 400.000 euros. Financiamos entre el 25 y el 40% de, en proyectos de I más D y entre el 12 y el 20% en proyectos de IT. Siempre buscamos tecnologías que, que no tengan una humanidad muy próxima al mercado, sino que estemos en una fase inicial, TRL es 1 al 5%. Hablamos en temas de I y en IT hablaríamos de TRL 6 y 7. ¿Vale? ¿Somos compatibles con toda aquella financiación que no tenga un carácter incentivador sobre el propio proyecto? Por ponernos un ejemplo, no somos compatibles con el CDT y I más D más +I, pero sí somos como compatibles con CDT Invierte, somos compatibles con ENISA, somos compatibles con ICOS, pero no a lo mejor con ayudas específicas de la Junta de Andalucía que incentiven el propio proyecto. Sí ¿no? con ENISA, pero no con NEOTEC. Por, ¿no? por ejemplo, exactamente, Lourdes. correcto. Bueno, básicamente, eh, como bien ha dicho Juanjo, hay, también hay una seguridad jurídica en todo esto. No es que nos hayamos juntado cuatro creativos, como yo digo, un financiero y digamos, bueno, vamos a estructurar esto y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Que va, viene todo viene en un marco normativo, que unas consultas que se efectuaron en 2014 y luego... Otras posteriores que han venido a seguir confirmando lo que se dijo en su día. Caudal, desde de, de, bueno en el año 2015, como os dije, Arquimea fue la primera empresa que, que recibió una estructuración, la primera operación que se hizo en España, hicimos nosotros, y como sufridores. En este caso, en el mismo papel un poco de, de empresa como, como el de Juanjo. ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno… Eh, vivo la posibilidad de un poco de extender esto al resto de empresas de nuestro grupo y de otras empresas y fue por lo que se creó Caudal en ese sentido. Todos los proyectos se certifican de manera exante en su inicio, de tal forma que está, como, está comprometido el gasto que se va a efectuar en, del proyecto y en qué se va a gastar, es decir, si es I más D o es IT, esa consideración del gasto. ¿Vale? Se marcan unos hitos y se van cumpliendo igualmente y son también, digamos, eh, la consecución de estos hitos a través del certificado post que se recibe después del informe motivado vinculante ex ante los que van a liberar, digamos, una parte de, de, de ese dinero. Y durante todo el proyecto, como muy bien ha dicho Juanjo, vamos a estar siempre asesorando con toda nuestra estructura a, a la empresa, ¿no? Tanto en la aclaración de los contratos, como en la parte fiscal, la parte financiera, todo lo que pueda surgir durante todo ese proceso, puesto que, y todo de una forma gratuita, lógicamente caudal en este sentido, la empresa no, no tiene que pagar nada, no hay una salida de caja en absoluto para la empresa en todo este proceso. Las ventajas para, para la empresa, pues... Es una financia, financia sub más de, de una forma, digamos, sin deuda, puesto que no hemos comentado, pero no lo nuestro no, no es dilutivo, o sea, no, no, no, edita, no entramos en equity en ningún momento. ¿vale? Es mucho más rápido que, que cualquier otra ayuda, digamos, pública en cuanto al plazo y en cuanto a la cantidad que puedes que puede generar. Note, note, la tramitación es relativamente sencilla, la verdad es... La estructuración es un poco compleja, son muchos contratos lo que hay por medio, pero en realidad es un, una vez que ya, que ya has pasado la primera vez, ya es bastante sencillo, bastante, bastante fácil. ¿no? Y lo que te está aportando también es, como hemos dicho, de, de, cara, de cara a inversor, es un, una mejora económica, digamos, de cara a que puedas presentar el proyecto, e incluso obtener un rendimiento en relativo corto plazo. Pensar que cuando el proyecto se finaliza, Normalmente el, el retorno se hace como mucho a los tres cuatro meses, tienes ese retorno de cuando ha finalizado el proyecto, o incluso como está sucediendo este año, durante el desarrollo del proceso también existe la capacidad de que podamos liberar parte de ese dinero, de, de, de esa rentabilidad, para que podáis seguir trabajando en, en el mismo. Y bueno, y por mi parte no tengo ninguna... Cosa más Espero que haya quedado claro para todos vosotros. No sé si, Lourdes, tienes alguna pregunta que quieran hacer. Sí. Preguntando también, dice, ¿cuántas operaciones de mercenaje tecnológico lleváis hechas? Bueno, como he comentado antes, hemos, hemos estructurado cerca de 200 proyectos vale. vale y hemos movido un capital de unos 300 millones de euros. Vale. Eh, sí, toda, toda ayuda pública, digamos, que tenga carácter incentivado sobre el propio proyecto, no es compatible con nosotros, pero por ejemplo, cualquier tema de préstamo participativo, como va a ser una ENISA o un préstamo, como puede ser el ICO, pues sin ningún problema en ese sentido. ¿Qué tarda en realizarse la operación? También lo has comentado, ¿no? Sí, bueno, a... normalmente la, los proyectos los solemos estructurar en una anualidad o dos anualidades, se puede, se puede estructurar también algo más, pero lo ideal son en un año o dos años. Se hace la operación. antes también, Juanjo, y creo que es el, el tema de... Si quieres... Bueno, no, sé si... no, yo que, que, quería comentar una cosa, si ¿sí me oís. Sí, sí, sí. sí. sí. no que, que, que si yo no lo conociera, al, al decir no somos compatibles, hay gente que puede pensar, ah, pues si yo tengo un Neotec no puedo hacer el instrumento, y eso no es. Eh, es que el dinero. Eh, ¿no? eh, claro, o sea, las, las, las horas de personal o las subcontrataciones, eh, los gastos que tú vayas a, eh, a, a meter en el servicio que le das a la agrupación de interés económico, no pueden estar subvencionados por Neotec, pero tú puedes tener gastos subvencionados por Neotec y gastos separados. Es como los proyectos europeos. Sí, al final lo que estamos hablando es que no se por la propia ley de subvenciones públicas o sea no se puede subvencionar sí. dos veces lo mismo entonces si claro, estamos claro. imputando un gasto para una parte del desarrollo del proyecto digamos podemos utilizar el otro para imputar otro gasto digamos para otra alternativa sí sí era por Pero dejarlo el... claro, claro. porque efectivamente parece que, es que no puede aplicar directamente y sí puede lo que pasa es que el dinero es lo que uno para una cosa y otro para otra y lo no, habías comentado antes de cuándo recibe la empresa de de la inversión, o sea, esos 150, 250 creo que ahora es… Eh, sí, bueno, no, normalmente, o sea, final... no, normalmente cuando finaliza el proyecto vale se produce un certificado post para precisamente eh, determinar que lo que se ha dicho en el certificado de santa inicial eh, se ha ejecutado conforme correspondía y entonces con el certificado post se libera una parte y con el informe motivado vinculante se libera otra. También lo que estamos haciendo este año es también para aquellas empresas que, que lo desean poder liberar parte de esa rentabilidad que, que reciben al final durante el proyecto a la consecución, digamos, de, de unos hitos que marcamos con ellos concretamente. Bueno, pueden ser proyectos de ID o de innovación tecnológica. Lo único es que la rentabilidad cambia bastante en un sentido o en otro. No tienen por qué sectores, estamos abiertos a toda tipología de sectores, aunque sí es cierto que hay sectores pues, que son más proclives, digamos, a poder utilizar este instrumento, como puede ser el sector salud en este caso. No, de los el sector salud es claro ejemplo, con todos los ensayos clínicos y los preclínicos es que vamos que solo consideran como más de este, la cantidad que <risa> Las CEOs las CROs y todo eso. ¿Qué recibe cada una de las empresas participantes en la operación de Mecenaco Tecnológico? ¿Cómo lo dirías? Bueno, ¿Cuál es el, pues ¿qué, básicamente qué beneficio? el beneficio, pues una parte tenemos el Mecenas, como hemos dicho, que aparte de estar correspondiéndose con su responsabilidad social corporativa, de devolver un poco a la sociedad lo que le está dando ¿no? a esta gran empresa a través de, de esa inversión en así y aparte obtiene sus beneficios fiscales, uh -huh. la empresa por sí, como la de Juanjo, pues lo que está obteniendo por su parte es lo que hemos comentado antes. Está obteniendo una liquidez, digamos, una financiación relativamente a corto plazo, ¿vale? Eh, aparte, está teniendo una operación comercial que es bastante positiva de cara como él ha dicho, a ese filtrado que te suelen hacer muchas veces cuando llamas a la puerta de que te financie una entidad, le van un una entidad en ese sentido. ¿no? Yo creo que esos son los dos principales beneficios que tiene la empresa. No sé si, Juanjo, quieres apuntar algún otro en este sentido. No, básicamente eso. Los beneficios, sobre todo en nuestro caso, era la liquidez, acceder a liquidez extra y. Bueno, luego tiene unos intangibles ahí también de, con lo, lo que decíamos antes, ¿no? el ser un poco creativo a la hora de, de, de acceder a, a inversiones que no sean el puro capital riesgo, porque sabéis que el capital riesgo eh, ya de por sí no es fácil acceder a él, eh, sobre todo en algunos sectores y una vez que accedes a él a lo mejor las condiciones que te, que te presentan no te convienen. ¿no? Eh, no quieres diluirte, no quieres ceder un puesto más en el Consejo de Administración, no te apetece. Eh, yo qué sé, 40.000 cosas, no porque esto es la negociación. Sobre todo si no son lo suficientemente sofisticados, porque el problema que tenemos en, esto, en nuestro país es que todavía nos falta... Y más en Andalucía, ¿no? Que eso tenemos que trabajar nosotros en el parque tecnológico también. Cada vez más ¿no? lo, lo intentamos hacer, ¿no? Con programas con ACESEL, pues estamos trayendo inversores más especializados en salud, pero es verdad que es difícil, ¿eh? O sea, claro, entonces, entonces, entonces acceder, a, acceder a cierta liquidez sin tener que negociar con un capital riesgo, para esa parte al menos, eh, luego... Al final eh, te pones en contacto con, con otros, eh, o sea, a través de Caudal en este caso, conocemos otras empresas que han hecho lo mismo que nos. Eh, que, eh, eh, conocemos el tipo de inversores también que entran a, a hacer de mecenas. Y, y esto crea riqueza a la hora de colaboradores de, de, de, de bueno de aprender eh, cómo moverte eh, sobre todo en un, en un país como este que no tenemos casos muy maduros a cómo moverte en el, en el, en el, en el sector financiero ¿no? claro. eh, en el sector financiero específico de la I +D, no o sea esto también es un mundo que hay que conocer y, y, y esto sí. es una puerta de entrada o sea eso por hablar de, de, de intangibles que uno puede conseguir por meterse en, en este tipo de operaciones, pero el, el, el, para nosotros la principal, la principal, la principal, el principal retorno es la liquidez y bueno, es que no quiero hablar mucho de eso porque no siempre va a ser así, pero en este caso también ha sido... Que el, grupo, que el grupo Arquimia conociera de cerca la estructura que hemos montado y la tecnología y ha decidido incluso invertir en el capital. ¿no? Eh, eso también, sí. obviamente, obviamente, lo tengo que comentar como, como para nosotros un beneficio importante. Lo que pasa sí. es que, que no, no, no siempre no, va a ser así. No será siempre en todos los casos, pero lo que sí es cierto es lo que tú has comentado, que, que al conocer nosotros también tantos inversores y jugar con... podemos abrir bastantes puertas. Y si no es por parte nuestra, pues siempre puede acceder un tercero, ¿no? En ese, en ese sí. sentido. Sí, sí. Bueno, y lo que está claro es que el sector salud es un sector muy estable, que se ha demostrado con la pandemia, que está creciendo, que es la inversión mundial cada vez más en el sector salud. Entonces, quiero decir, sí. también está muy bien que cada vez más se vaya especializando en salud, se conozca estos proyectos y se inviertan en estos proyectos, porque eh, siempre tienen un riesgo, por supuesto un riesgo calculado, pero una rentabilidad muy alta, ¿no? O sea, y aquí lo estamos viendo, y el mercado es global, absolutamente global. Y además es que cubre una necesidad médica insatisfecha, ¿no? Que es el tema de la resistencia bacteriana, o sea, que, que, que lo tiene todo. O sea, que también es normal que un proyecto que Caudal se dé cuenta de, del pedazo proyecto, por así decirlo, ¿no? Que tiene enfrente. O sea, que, que estupendo. Pues fenomenal. Pues yo por aquí no tengo más preguntas. Eh... No, por mi parte, no. Simplemente daros las gracias de nuevo, tanto a Lourdes como a Juanjo por dedicarnos su tiempo y quedamos, no, como digo yo, nos citamos para una próxima en la cual podamos estar todos de forma presente. Con tu permiso, Juanjo, tal y como has dicho, aquellos que puedan estar interesados en hablar contigo, les voy a facilitar Vuestro, vuestro contacto y a partir de ahí, si alguien quiere tener, digamos, un petit comité contigo, alguna referencia más, pues sin ningún problema. Por parte. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge, Juanjo. Juanjo, muchísimas gracias. Eh, y enhorabuena Venga. por lo que habéis conseguido. Venga. Gracias. Un abrazo.